en la tarde de este martes El deceso de Robert Johnson se produjo momentos en que un agente le disparara Cuando el menor intentó fugarse Luego de que le dictaran tres meses de prisión preventiva por maltratar a su madre Según confirmó la secretaria de la magistrada fiscal de niños, niñas y adolescentes Rocío García Versiones preliminares establecen que el menor intentó fugarse Lanzándose desde el segundo piso Razón por la cual el agente le disparó en una humilde vivienda techada de zinc ubicada en la comunidad Santana de la Victoria en la zona norte de la provincia de Santo Domingo reside en actividad Martínez de la Cruz de 119 años según confirma su cédula de identidad y electoral La energía y el ánimo que muestra esta longeva son impresionantes Se levanta de una silla con ímpetu, camina deprisa y se voltea en una cama con agilidad Cree que está viva todavía a sus 119 años, además de comer de todo porque cree en Dios. En nuestra sección de farándula, el exponente de música urbana Osuna, quien se presentó el sábado Santo en el emblemático escenario de Altos de Chabón, dijo que el género urbano dominicano está fuerte porque hay muchos exponentes que están sacando la cabeza por el movimiento. Entre ellos, citó a Roche R.D. y Mozart La Para así lo señaló en una conversación con el animador Frederick Martínez El Pachá de manera exclusiva para el programa Pégate y Gana con El Pachá que se transmite por Colorvisión visión Canal 9 en horario de 12 a 4 de la tarde los sábados Jennifer López ha cancelado su boda con el ex deportista Alex Rodríguez tal y como desvela The National Enquirer un tabloide americano especializado en el universo celebrity la intérprete de El Anillo ha decidido paralizar todos sus planes de su inminente enlace con su pareja tras fuertes rumores de infidelidad por parte de quien iba a ser su futuro marido Para la tranquilidad de quienes creían que Rodríguez era el hombre definitivo de J.Lo el mencionado periódico subraya que la relación entre ambos continúa aunque no así la boda Jennifer López y Alex Rodríguez anunciaron su compromiso el pasado mes de marzo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 Facebook, Twitter e Instagram. Gracias por tu sintonía y será hasta la próxima.